Bueno, vamos a comenzar la primera clase de la unidad 1 de filosofía, en donde lo que voy a hacer es resumir para vosotros eh, la unidad 1 y la unidad 2, ya que eh, por diferentes motivos no ha sido posible hacerlo hasta ahora. Eh, bien, la unidad 1 en realidad trata de diferentes aspectos eh, importantes. El título es el que tenemos a continuación eh, que es la filosofía bueno, eh, en el punto 1.1 lo que nos explica es que la filosofía aparece en Grecia hace unos 2.500 años y que procede de dos, de dos términos eh, griegos que son filos amor, ama, amante y eh, sofía, sabiduría es decir, la filosofía no es otra cosa que el amor a la sabiduría esto se inscribe dentro de un contexto de pensamiento y un contexto político y social del Atenas del siglo V, en el que de alguna manera existían dos corrientes, por resumir de una manera muy breve, aunque ya iréis viendo a lo largo de este curso que realmente en filosofía no hay nada ni breve ni simple. Es como un vino viejo, es decir, son muchísimos siglos de antigüedad. Y por lo tanto mmm, podemos caer fácilmente en el error de tratar de simplificar eh, excesivamente las ideas o las épocas. Entonces, como os decía, eh, la palabra filosofía es empleada por, por Platón en el sentido de realizar una crítica a un conjunto de, de sabios, que se denominaban a sí mismos sabios, que eran los sofistas. Algunos de ellos, como Protágoras, Gorgias, fueron realmente importantes en el Atenas de su época. Pero a diferencia de Sócrates, el cual declaraba que era un ignorante y que su conocimiento era precisamente alardear de que no sabía nada, a diferencia de Sócrates, que es el filósofo que Platón va a tomar como modelo, los sofistas consideraban que ellos estaban capacitados para vender su sabiduría por dinero, es decir, por cobrar por sus enseñanzas de retórica, oratoria, etc. En este contexto pues, surge la palabra filosofía para distinguir el sabio, es decir, el sofista, del amante de la sabiduría, el filósofo, que es como se autodenominaba Platón. En el segundo párrafo de la página 11 del libro dice que eh, la filosofía surge eh, como un conjunto de aportaciones de los filósofos presocráticos, ...que se interesan fundamentalmente por la naturaleza, por el universo, el origen del universo, cómo es el cosmos... ...estos presocráticos, entre ellos por ejemplo se encontraban los atomistas, eh, tuvieron unas eh, fantásticas intuiciones sobre el universo... ...algunas de las cuales son tomadas hoy en serio por y en el siglo XX han sido tomadas en serio por grandes físicos que se han dedicado a cuestiones tan importantes como la estructura de la materia, o, o incluso el diseño del universo. Eh, por ejemplo, los atomistas llegaron a distinguir entre lo que era el vacío y unas partículas indivisibles a las que llamaron los átomos. Bien, pues este primer eh, grupo de filósofos presocráticos se interesaban por el universo pero ah, luego, posteriormente, habrá un giro en la filosofía, sobre todo en el siglo V, en Atenas, con Sócrates, y habrá un interés por, la, eh, por las cuestiones humanas, diríamos. En el tercer párrafo nos habla de que eh, los filósofos se interesan por el fundamento, por el principio u origen del universo, y dan explicaciones tan variadas como la de Pitágoras, para el cual todo puede reducirse a números, o parménides o los átomos, como hemos dicho anteriormente. Y para finalizar, podríamos decir que eh, para los griegos la filosofía y las ciencias eran prácticamente lo mismo, no distinguían una cosa de la otra, pero sin embargo con el paso de los siglos sí que se ha ido distinguiendo la filosofía de la ciencia como veremos en esta misma unidad esta unidad que ya sabéis que se titula ¿qué es filosofía eh, pretende acotar el campo filosófico de otros eh, conocimientos como por ejemplo la ciencia bueno el segundo punto hace referencia al uso teórico de la razón cuando estudiéis el tema os daréis cuenta de que hay dos usos eh, de la razón esta distinción la realizó un filósofo alemán que se llamaba Kant, en manuel kant el uso teórico es el esfuerzo que realiza el pensamiento para construir teorías teorías que expliquen la realidad de manera racional y que pretendan ser globales universales este deseo o aspiración intelectual por el conocimiento global de, de todo lo que existe es una de las metas de la filosofía en el tercer párrafo nos dice que por otro lado eh, Muchas personas, entre ellas los filósofos, no se conforman con recep recepcionar, con recibir los conocimientos que te van transmitiendo en la escuela, en los libros, en los medios de comunicación, sino que les gusta analizar, reflexionar sobre esos sistemas de conocimientos, sobre ese conjunto de creencias. ¿no? Este empeño de la filosofía por revisar los conocimientos propios sería el uso teórico de la razón, como decimos. Luego, por otro lado, nos habla también de que la filosofía es un conocimiento desinteresado de la realidad. Es decir, la filosofía no pretende un fin práctico, no trata de conseguir una digamos un interés eh, concreto, sino que es un conocimiento que podríamos decir por el conocimiento mismo, como ya Aristóteles había dicho ¿no? en su momento. Bien, si pasamos al siguiente punto, el uso práctico de la razón, lo que podríamos decir es que, además de comprender y analizar críticamente la realidad y nuestro propio pensamiento, el ser humano vive en sociedad. Y el vivir en sociedad implica una distinción entre lo que es y lo que debería ser. Eh, es inseparable conocer la realidad y desear que las cosas sean mejores. Este deseo de que las cosas cambien a mejor eh, digamos que es el soporte del uso práctico de la razón porque la filosofía práctica se va a preguntar acerca del tipo de sociedad en la que vivimos si el estado de cosas en el que vivimos realmente podría cambiar podría ser mejor y aparecen las cuestiones morales las cuestiones políticas eh, y la aplicación del, de la razón a estas cuestiones como los valores la moralidad eh, la mejor sociedad posible cuál es el gobierno más adecuado esta aplicación es de la razón es la que se puede entender como el uso práctico de la razón bueno pasamos al punto 2 en el punto 2 nos habla de cómo la filosofía se va a distinguir de la ciencia de la religión y del conocimiento de la vida cotidiana eh, es fácil distinguir hoy en día la filosofía de la ciencia en principio las ciencias están muy especializadas en un ámbito o en un aspecto del saber. Eh, las ciencias se ocupan de, de un horizonte de problemas, de un conjunto acotado de aspectos y niveles de la realidad. Por ejemplo, la astronomía se ocupa del universo, de los astros. La física se va a ocupar de la energía, de las leyes de la física, de la dinámica, de la, de la gravitación universal, de cómo, a qué velocidad viaja la luz. Eh, la antropología se va a ocupar del estudio del ser humano, de los símbolos, de la cultura. La economía se ocupará de eh, las cuestiones relacionadas con la producción de la riqueza, su distribución, etc. La química, pues evidentemente se va a ocupar de los elementos, de las reacciones que se producen, etc. Pero cada una de las ciencias está especializada. Por lo tanto, ¿qué pasa con ese afán que tenemos de establecer puentes entre unas ciencias con otras, hacerse preguntas sobre, la, sobre el uso propio de la ciencia? Por ejemplo, ¿debemos aplicar a la ciencia, eh, perdón, ¿debemos aplicar la ciencia de un modo práctico a una tecnología que puede ser inhumana? Es decir, hay un ámbito del conocimiento que es más global eh, y ese ámbito es el de la propia filosofía. Eh, ya veremos la diferencia entre el método científico y el filosófico. Pero, en principio, eh, la exactitud de la ciencia eh, no cuadra bien con el conocimiento científico. Parece que hay alguien por ahí gritando. <risa> Espero que no sea porque esté escuchando la, la lección de filosofía. Entonces, como decía, la ciencia suele tender a un conocimiento, a un método exacto. Sin embargo, la filosofía no quiere digamos, limitarse a esta exactitud del conocimiento. Otra cuestión que os señala aquí en el libro es que la filosofía mmm, trata de mmm, analizar los conocimientos de los cuales parten las ciencias, es decir, los propios principios o axiomas de, de las ciencias, aquellas, aquellos conocimientos no demostrados, pero que la, cada una de las ciencias adopta como un punto de partida. La, ciencia, la filosofía es capaz de analizarlos, de ir más allá. Bueno, con respecto al, al punto 2.2, filosofía y religión, de la página 14, eh, nos dice que la principal diferencia no son los temas, porque hay temas comunes a la filosofía y a la religión. Es el método, es decir, el método filosófico incluye el debate racional, la argumentación racional y es universal a todos los seres humanos. No exige la aceptación de una verdad o una creencia revelada por una divinidad o por un ser superior, sino que la filosofía parte siempre de la propia razón y de la limitación de la propia razón. Esto no significa que por un lado tenemos la fe, la fe o la creencia religiosa y por otro lado la verdad filosófica. No significa que tengan que estar en desacuerdo. De hecho hay filósofos o ha habido épocas en donde filosofía y religión han ido muy unidas. Es a partir de, del siglo XVII donde se empieza a producir una separación de, lo, de, las dos, eh, de los dos tipos de saber o de los dos tipos de, de, de creencia, ¿no? eh, y quizás mm, ha habido unas épocas en donde el diálogo entre la religión y la filosofía no ha sido muy fluido. En todo caso podemos decir que mm, la fe se basa en la revelación, es decir, en, en la palabra de Dios, y la filosofía se basa en la propia razón y, como digo, no tienen por qué estar eh, la una enfrente de la otra. Pero esto, de todas formas, lo veréis en la siguiente, en la siguiente parte de la, de la unidad, en donde se habla de la historia de la filosofía, y veréis cómo en la época medieval hay una relación muy estrecha entre ambas. Y, por último, el apartado 3.3, donde nos habla de la filosofía y el conocimiento de la vida cotidiana. Aquí lo que nos dice es que la mayor parte de, de nuestra vida lo, lo que hacemos es eh, atenernos, como diría Ortega Gasset, atenernos a las cosas, a unas circunstancias que se nos van presentando y con ellas nos tenemos que enfrentar y resolver problemas o situaciones cotidianas. En este sentido, este saber de la vida corriente que nos dice el libro eh, es un conocimiento fundamental para todos nosotros. Nos, nos proporciona conocimientos importantes mediante los cuales podemos sobrevivir sin embargo este conocimiento cotidiano no es suficiente para establecer un sentido de la existencia humana eh, para establecer tal sentido los humanos tienen que o bien recurrir a mitos o bien recurrir al saber religioso a la revelación religiosa o bien recurrir a a las ciencias o a la filosofía. Es decir, que hay que trascender ese conocimiento de la vida cotidiana para poder llegar a un plano superior de conocimiento en el cual eh, las cosas mm, se explican no por lo que han dicho nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, sino porque revisamos esas creencias y las demostramos. Eh, así que podríamos decir que la inteligencia asume hábitos de funcionamiento y algunas seguridades para poder vivir para afrontar la vida eh, y, y con las circunstancias que nos exigen enfrentarnos a ellas eh, estos hábitos estas formas de pensar cotidianas a veces nos sirven pero en otras ocasiones necesitamos dar un sentido más profundo a a nuestra vida y a la, una explicación digamos a partir de las causas o a partir de un conocimiento más adecuado de, de lo que son, de lo que es la realidad y que va más allá del conocimiento cotidiano en, durante muchos siglos la filosofía y, y el saber de la vida cotidiana han estado en lucha es decir si te lees a descartes o si lees a filósofos como leibniz en el siglo XVII, Descartes, o más adelante, por ejemplo, en el siglo XX, las críticas que se hace al lenguaje. Eh, nuestros conocimientos de la vida cotidiana, digamos, que son puestos en entredicho y muchas veces la filosofía, digamos, que se aleja del sentido común de lo que la mayoría de la gente puede pensar. De ahí nos viene a los filósofos esa especie de idea que tienen de que el filósofo está un poco loco ¿no? viene de ahí, pero no necesariamente tiene que estar en contra ¿no? como veremos por ejemplo en filósofos como Ortega y Gasset para el cual hay una razón vital o Heidegger para el cual la, la filosofía la metafísica se tiene que construir a partir de la facticidad es decir, a partir de la realidad que nos rodea bueno, espero que esta breve charla os sirva para entender mejor esa primera parte de la unidad 1 a la hora de estudiar. Buenas noches.